Vale, Marx, busco de eso porque todos mis pastores están así. Vale, vale, vale, vale. ¡Bro! ¿Qué es esto, bro? ¡Ay, Dios! ¡Martina! ¡Y Martina! ¡Y Martina! ¡Corre! ¡Martina! ¡Martina! No entiendo absolutamente nada y todo el mundo está gritando. ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué está todo en el maldito suelo? ¡Corre! Hay que de aquí! ¡Corre! Madre mía, se está cayendo todo. ¿Qué pasa, Martina? ¡No, cuidado! ¿Y Arta ahora dónde está, bro? Bueno, no estoy entendiendo absolutamente nada más de ¿no estos cuatro. ¡Bro! No, no, no, no. ¡Arta! Creo que se está cayendo toda la casa, bro. Chicos, chicos, chicos, chicos. ¡Chicos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por qué? por qué Martina, 20 20 20 vente ¿Cómo no te has despertado con los no, ruidos? No, yo, yo me he despertado porque vosotros estabais literalmente ¿Qué? chillando, ¿qué hace? Pero ha sido fuerte Joder, ha sido fuerte, fuerte, fuerte, bro, Joder, ven, todo, bro. Voy a reventar media casa, bro. Vale, y por Hostia, esa... te, estás grabando, tío, Deja de grabar, tío. No, bro, sí, vale, deja ¿supo? de grabar y si se vale, rompe ¿qué? la casa y todo. Pues irnos, tío, aquí corriendo. Tío. ¿Dónde nos vamos a ir, Guille? Donde sea, se va a caer el techo y nos va a caer en la cabeza y nos ¿Bien? va ¿Bien? a matar. Pero Basta, ¡Para! Literalmente. ¡Para! Para! Para! Hablar. Si aquí se está cayendo las cosas, imagínate cómo están en la calle. los árboles cayéndose, como les cae un coche en la cara y ya verás tus maravillosas. Literalmente tengo el techo de mi habitación, bro, que se está a punto de caer. Puedes verlo tú. está reventado vale. Uf. Vale, sí, flipando ahora la no. ¿Qué quieres que hagamos, Martina? Tú quédate aquí, tú quédate aquí Vale, por favor, que alguien me que haga alguien conmigo Yo es que voy, voy a ir, bro porque Yo voy a ir, conmigo. Vale, vale, real que la tele Vale, tío, la tele es que no va a funcionar Sabes que no va a funcionar, mira, está en rojo Está en rojo, o sea, no, no ahora ha caído el lúter, tío, ¿sabes lo que ha temblado el suelo, tío? Está todo por el suelo Vale, vamos a ir con cuidado, Martina, Martina, Martina, deja eso Déjase, no déjase, cuidado, ¿dónde? Va vamos a ir corriendo sin maleta ni nada, da igual Mira los regalos de los seguidores Madre mía, no vamos Madre mía, no vamos Hay que ordenarlo Bueno, Martina, ya lo recogeremos sí, tiene, cuando Martina. esté la cosa bien Eso es ahora no es importante ¿Dónde estar Tranquilos vale, Esto es una puta locura Esto es una ida de olla Guau, no, wow, pero... tío, todos los regalos los pisados, niños. Pisados. Todo, vale, aros, los. aros Todo bro nuevos! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, ¡Para, para un regalo boca, que bro. tenía yo! ¡Para uno que tenía! No. ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! ¡Mira, mira, mira, mira! No mira mira mira, raves, mira. mira! Tío. Normal, ropa, tenedero, tío, tío. Tío, tío. ¡Mira nuevos que en la bolsa! dónde está la bolsa? Mira, ¡Mira el, el pastel! ¡Por ¡Oh, no! ¡No! no, no. Sí, vale, no. Bueno. ¡Vale! ¡Real que... ¿Seguro que quieres dejarla ahí? Si vuelve a temblar el suelo, ¿o ¿qué? Si, sí, si sí tembra el suelo. Sí, es muy inteligente por tu parte. Vale, pero vosotros dónde estabas cuando he empezado el teléfono? Pues durmiendo, bro, ahí. durmiendo. Yo estaba mirando el Me he puesto talos. un pantalón, me he vestido como he podido, bro. Vale. vale. Vale, vale, vale, vale, vale. no funciona la bosque, chicos. No funciona. Mira, ahora está rojo. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Dios, Por el del amor hermoso. Arta, Spicy se ha roto. Arta, Arta, Spice se ha roto. Vale, vale. vale. ¿vale? Compararemos otra no pasa nada, Vale, 10 libros. ¡Oh, no, no no. no, no, no. O sea, tío, pero tragos, la verdad es que ha sido fuerte, pero no, no, no? super fuerte. No, los sí, carteles No, Vale, vale. No se sí. ha llegado a caer todo, ¿sabes? Sí, ha salido un terremoto. Yo sé. No ha sido muy, muy fuerte, tío. Ha sido algo No ha sido fuerte No ha sido fuerte. Sí, pero si sí, hubiese sido sí. más fuerte, mira el techo. Se ha empezado a abrir, ¿eh? Pero que no ha sido lo suficientemente fuerte como para tumbar ninguna pared ni ningún techo, ¿eh? Pero que he dicho que habrá más durante el día, que lo he mirado España, no, no. los terremotos no pueden ser de tanta magnitud Ya, pero hay réplicas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? y va a venir ¿Qué? una ¿Qué? réplica Nos tenemos que ir ya, ¿Dónde A la vas? maleta No creo que vuelva a pasar, no creo que vuelva a pasar Yo me llevo a Spicy. Spicy se viene conmigo Spicy. ¿tú te Vale, tú no te preocupes, vale, Martina, no, no, no va a haber otro terremoto Llévate a Spicy todo lo que quieras Bueno, vale, vamos, vamos a, a, a ver las habitaciones, ¿vale? Sí. Tengo una idea, y si vamos a pasar aquí a la familia Tú no te preocupes, vale, Martina Que no va a haber ni otro terremoto, ni va a pasar... Me da igual, Spicy ¿vale? se viene contigo sí, vale, hasta Sp fin el fin del mundo Vale, si sí, Spicey se, se, se viene contigo Hostias, vale ¿La luz? la luz, como siempre, no funciona. Creo que meditación acabado fatal. Bro. Vale, vale, mira, está... ¡Hola! ¡Hola! Dios vale, mío ya. Creo que eso me la me meditación. Mira claro, lo que me ha caído, o sea, literalmente yo tenía esto aquí arriba, bro. Y me ha caído en la puñetera cabeza, bro. El cuadro, ¡Dios, se me ¡Dios, se me ha caído! ¡Dios, Dios! Ya Bueno, los espejos, están reventados los espejos. Se me han reventado los espejos y eso se ha mantenido no sé ni cómo, tío. Y esto se me ha caído en la cabeza, esto es lo que me ha despertado, ¿no? a mí el temblor no me ha despertado, me ha despertado esto, se me ha caído. Es que, es que... que el temblor, el temblor para que entendáis, no ha sido tampoco ultra mega súper. No, fuerte. ha sido algo en plan, como si, yo qué sé, como una vibración así de, de un segundo, tío, y de repente he visto... He empezado a caer, pum, caer pum, todo, pum, todo, todo plan, Sí, pa, pa, pa, pa, tío. Pa, en, o sea, tampoco ha sido ultra mega fuerte En un minuto, mega, no, en un minuto ha caído Eso lo todo. Que vosotros, yo estaba en una silla y me he caído al suelo. no eres tú, becario? Yo noté la vibración en un minuto, tío. Me lo has dicho tú. Hostia, creo que tiene más rajas aquí. Sí, ese está... A punto de se caer toda la sí. Se me ha abierto tira. una raja por aquí que llega hasta oh, el final va, va, va. Va, va, va, va. Va. Vámonos de aquí a que mire, de el todo, tira. Tira. todo el armario Todo el armario oh, wow. Todo. Wow. Wow. Wow. Wow. Eso es oh, que se estaba a punto de caer oh, en el armario tira. eh. Oh, todo el armario Hostia, Hostia, Hostia, mis cosas Creo que esto va a estar más reventado Porque tenía el árbol, todos los muñecos Tenía toda la ropa Suerte que no deje a allí. Los cristales No te preocupes que está bien Pero Spice no te preocupes que vamos a comprar otro Mamá Mama, oh, Dios. mama, Dios. mama a los chavales, mama a los chavales. Mi árbol de la Navidad, bro. Las bolas del árbol todas rotas. Oh, no. La cabeza del soldado. ¡Hostias! Se le ha decapitado no, la cabeza, bro. No. Se le ha decapitado la cabeza al soldadín. Oh. Qué pena, con lo bien que quedaba tú. Arte, ¿qué vamos a hacer ahora, tío? ¡Oh, Dios. El buzón El Está reventado el buzón Y cómo pido yo ahora los regalos, eh? Cario, tío, ayúdame no los regalos, regalos Felipe, vale. tío, ¿Cómo el regalo? ¿Qué regalos, tío? ¿Qué es el problema ahora? ¿Pedir regalos el o qué, niño. tío? Me ha pasado, tío. El problema es que había un ¿Pero? terremoto, tío. Ya lo sé. Pues para recoger todo esto, tío. Martina, eh. Eh, tío. ¿Pero qué recoger? Que nos tenemos que ir. Vale, Martina, tú quédate ahí. No, no me voy a quedar aquí, solo pasa que me voy el quedar aquí. No, no se te va a quedar el techo encima. ¿Qué no? Hazme caso, Martina, aquí. Que no? que no? ¿Quieres irte fuera? No, peor Vale, pues quédate, quédate aquí, no, que no va a pasar absolutamente nada Que debajo de la mesa Escúchame, escúchame Tú, quédate con ella, ¿vale? Y tranquila, tranquila. Tranquilita, tranqui Vamos por el lugar Me es tonto, ¿no? dices eso? Yo también sé que por qué tienes que ir mejor, es mejor darle un susto Ahora vas a venir corriendo Que nunca nos caiga otro Vale, Maximus 4, esto es una mirada Ha pasado un terremoto Es un terremoto, es que me está todo esto Mirad, se ha caído un cuadro... Ya a pa parecer tampoco había mucho, mucho, mucho, mucho. Como mucho. la lo de o sea, la calle. Es la, como la vibración del móvil. Vibra un rato y luego para. O sea, no es que tire todo de golpe. En plan, es, ha sido una vibración muy rápida. Un minuto ha durado, de verdad. Pero yo es, es que me ni me he o sea, dado cuenta casi. Pero que hace dos meses ya nos dijeron que había un peligro de derrumbe en esta casa. Mira Mira mi con el remotar, vamos a que estaba al borde de la muerte, tío. Que se llega a caer el techo y me caigo yo también. Ahora vengo, voy a llamar a la policía para ver qué pasa. ¿Qué ahora que no lo sé, cada idea que doy yo es, es una caca de idea Porque Martina se pone nerviosa Pero, bro, tienen que saber la verdad que no. Ya, ya, eso que se lo va a hacer todo en Ciudad de acá. Bueno, más o sea, Tampoco es un temblor de, de, de destrucción, pero sí que ha sido un pequeño temblor que se ha empezado a caer todas las putas cosas. No sé si esto ha afectado algo de la calle. Ahora vamos a ir a la calle. Si no ha afectado a la, a la, a la, a la calle, sí qué es lo que ha pasado. Pero lo que sí que está claro es que no me gustaría para nada que Martina ponga poco nerviosa. Vamos a esperar a que Naga eh, termine de hablar con la policía, porque tenemos un contacto de con la policía aquí del pueblo. Y vamos a ver lo que hacemos. Pero lo que sí que está claro es que la verdad es que no hacen absolutamente nada de gracia. Porque la verdad es que la de dinero que se habrá perdido aquí eh, va a ser gorda, gorda, gorda Gorda va a la policía, ¿vale? no va a la policía a controlar el tiempo, no te jodes. No va a pasar absolutamente nada, vale Tú estate con, con Spicy y ya está, vale Pero es y que la recogeremos... policía no va a poder hacer nada No va a controlar el vale, tiempo, yo me quiero ya. ir de aquí Vale, literalmente estamos en estado de alarma O sea, no podemos salir de casa en un buen rato Hasta que nos dé la nueva orden Porque el pueblo está colapsado O sea, la gente ha entrado en pánico No ha sido un temblor muy fuerte Me ha dicho el policía que el pueblo está bastante, pero que bastante bien hay alguna Cosita que se ha caído, pero nada más allá de eso Y bueno, le explico la situación y me ha dicho que, claro Que la casa, pues nuestra casa de ahora Tiene la estructura, pues mal, entonces Le ha afectado el terremoto, como si A una casa normal le hubiese afectado tres veces ¿Sabes? Por tres, o sea, es una locura Hemos wow. no sido sé, los más afectados del pueblo, con diferencia, porque le he explicado Que se nos ha caído un montón de cosas y todo, y ha dicho que A nadie, pero a absolutamente nadie más, le ha pasado Tan fuerte como nosotros Vale, pero ahora con... Y he hablado con tío Y me ha dicho que, que Que estemos con mucho cuidado Porque esta casa tiene peligro de derrumbe Vamos a quedarnos tranquilos No se a absolutamente nada Y en cuanto nos diga la policía Hacemos eh, nueva orden y, y salimos a la calle A ver lo que ha pasado Y lo único así más grave Que ha pasado en el pueblo Es que alguna carretera Pues se ha agrietado un poco ¿sabes? Lo típico que hay, hay una grieta En la carretera Y pues se abre un poco más Pero ya está no se, ya mucho, mucho. Vamos a quedarnos en casa Vamos ahora Cuando ya la policía Nos diga que Podemos salir Vamos a salir a, a ver Lo que ha pasado en, la, en el pueblo Y vamos a lavarlo bien. Y nada, que <ríe> puta locura <ríe> <ríe> Joder, yeah, Joder, yeah, Suerte, ronda. tío, mira que es difícil tío. ¿Cuántos oh, terremotos tío. han pasado en España en los últimos 20 años, tío? ¿Uno o qué? No, no vamos, a tío, pero ¿qué hacemos, tío? ¿En serio me tengo que ¿Nos vamos? a tío ¿En serio me estoy diciendo que me tengo que esperar aquí? Ya está, ya está Vamos a esperar y ya está Tío, pero, ¿y que hacemos? qué hacemos? qué? Pues mucho recogamos ¿No es esto, ahora Tío, tengo que recoger mi habitación. Se me ha roto cosas. Pero ya está, Nike, ¿tú no recoges absolutamente nada? No, tío. Vamos a esperar no. y ya está, tío. Vamos a hacerle caso a la policía. Puto. Vale, tío, pero que a va a haber otro, otro, otro que lo he mirado. Que, que hombre el tío, tiempo no se equivoca. Por que te va a escuchar Martina, tío, ¿qué te crees? Te va a escuchar Martina, vale. te va a escuchar. Vale, a ver. Que dejes de grabar, ¿qué es lo que no has entendido? Joder, tío, ¿qué he pensado grabando, tío? Dejes de grabar. Para, en serio. ¿Crees que más importante al grabar, tío, que arreglarlo del terremoto, tío? La... Ni siquiera ha consolado Martina. Madre mía, cómo se ha movido el césped, chaval. Se ha dejado todo. Hostia. También han levantado malditamente piedras justamente de la carretera. O sea, esto estaba totalmente plano y ya ha levantado piedras. Oh, no, no, no, Madre no, mía, cómo no. está la carretera de la urbanización, chaval. Oh, mira, mira, mira, mira. mira, mira. mira. Fijaros, oh. auténtica locura. O sea, esto es reventadísimo. O sea, fijaros en absolutamente toda la carretera que hasta ahí arriba, que es donde está nuestra casa. Yes. Está todo, pero que todo, todo ultra mega, super grieta. vaya, vale. pedazo de grieta, o sea, chaval. chaval! Dios, todo esto, tío, está levantado. Llega, mirad, faltan abajo, trozos eh. de carretera. O sea, pero es que mirad, o sea, esto ha saltado de una manera loca. Donde más afectados a nuestra parte. Mira eso. Mira, mira esto. Mirad esa auténtica locura. O sea, que se ha hundido la maldita carretera aquí. Mira esto. Tú se ha hundido la carretera. O sea, pasa, aquí está más o menos normal. Y si os fijáis, ahí hay un. Joder, ese hay un hundimiento, chaval. Dear, eso, qué locura. O sea, voy yo normal aquí. Y Mirad cómo se me hunde el pie justamente aquí. O sea, cuánta maldito. Dios, que sí se ha caído. Hay que tener también en cuenta que por aquí ya han pasado los servicios de limpieza. O sea, ya han recogido todo lo que venís. Claro, obvio. Hemos estado unas cuantas horas en casa. Hemos esperado. Que nos ha dicho la policía que esperásemos en casa. Por lo cual, ahora, pues hemos venido a la calle. Como veis, no hay tampoco ningún árbol abajo, está pero, pero, la pero, pero la carretera está oh, Ay, Vale, pues sí. vamos a mirar, esto es un trozo de sí, maldita, es pues uno de los trozos que habrán apartado por aquí porque Ostras, madre mía, Dios, esto no lo habrán recogido así que yo lo voy a dejar justamente aquí pero es que para que veáis que la verdad es que esto no es nada pero que nada, nada, nada gracioso incluso fijaros la policía que ha puesto aquí cosas de no pasar porque se ha caído una barra por las vías de tren para que no se meta ningún niño es que mirar esto, se está partiendo absolutamente todo el maldito pueblo, tío se, se ha caído esto, que esto básicamente la riera del pueblo Que es por donde pasa el río, pero bueno, ahora está seco Se está partiendo todo, tío Es que para que veáis sí, que la genial, verdad está débil, Joder, que si sí está de bien, chavales, está doblada. Y mirad, aquí había una señal que la ha arrancado de cuajo. Sí. Wow. Literalmente la habrá quitado porque se habrá caído. De fact, verdad que estoy flipando todas las piedras de ahí de la cuestecita, tío. mirar toda esta pared que se ha rajado totalmente. Mira, se aún quedan trozos de, de literalmente pared, tío. Y se ha empezado a rajar todo por el movimiento. La verdad es que los dueños de esta casa Pues también le ha afectado un poquillo. Bastante, bastante, sí, bastante. Claro, es este tronco que también se, se ha básicamente caído justamente por aquí. Y mirad, ahí también hay un maldito árbol que. Que se ha caído. Dios del amor hermoso, chaval. ¿Cómo se ha doblado esto? Pero, ¿Qué raíces tendrá esta locura? O sea, esto. No me fío, tío. Yo tampoco me fío de absolutamente nada. Mirar todos los cactus, justamente ahí abajo, po pobres cactus, o sea, que que, que, que, que, bueno, prácticamente es que es que los ha arrancado el terremoto. Mira, ahí había una tubería que sale justamente de la tierra, pero es que como veis está reventadísimo, o sea, que posiblemente no tengamos ni agua en casa, Nácar. Eh, pues seguramente, pero bueno. ¿Y no ahora cómo peor. nos duchamos hoy? Yo qué sé, tío. Pues no nos duchamos. Mirar, mirar, mirar todo esto. O sea, es que esto eran trozos de la montaña que se han caído justamente para abajo y oh, todavía no los han recogido. Es groso, eh. es que o sea Esta maldita piedra Ya me eras tú que viene de... Que viene de la jodida montaña y se ha reventado. Para que veáis que el camión de basura, pues, sigue recogiendo absolutamente todas las cosas por donde pasamos. Así que nada, vamos a ir a casa ya de una maldita vez y vamos a comprobar que todo esté bien con Max. ¡No, bro, bro, bro, El pueblo está reventado. Es está una mierda, bro. No puedo conducir por aquí. Las carreteras están fatal. Hay algún árbol caído. Llevarme está a casa, mal. ¿no? Está muy mal. Todo. Casa, ¿no? No, vamos, vamos a casa, ¿no? no vamos a casa. A mí también. A mí también. Ay, a, mí sí. también. Ay, a mí también. Vamos sí. a, a casa. Vamos. Es es tira, tira ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, estamos ahí está, ahí está. todos ahí, Vámonos Hasta luego Vámonos hasta vámonos! vámonos Vámonos, vámonos! vámonos! vámonos! vámonos! vámonos, corta, corta, corta, vámonos. Para que veáis, absolutamente todos los vecinos están trayendo cosas de reconstrucciones a su casa Y no solamente es ese vecino, sino que también ese vecino justamente de ahí También está básicamente pues eh, trayendo a gente para que la arreglen toda la casa, ¿vale? Eh, bueno, me voy a quitar esto y vamos a ver cómo está Max Vale, chicos, para que veáis. Vean... ¡Buah! Se está reventado, ¡buah! Pobre Max Vale, lo hemos lo hemos puesto aquí porque básicamente tampoco quiero que esté que esté fuera y, y que se clave todo todo todo, la, todo lo que pueda porque se, se, se pone nervioso vale entonces hemos optado en encerrarlo en encerrarlo afuera, así que vamos a ver cómo está el jardín ¡Hola! ¡hola! ¡hola! mira mi maleta mira mi maleta ¡oh no! ¡oh no, pero no. eso eso creo que no ha sido el terremoto eso creo que fue el terremoto llamado Alex mirar, seguro mirar mirar mirar, mirar. Dios Dios, todo está reventado Bueno, la caseta del salvo más o menos Si sí en pie, sí. mirad todas las cosas que claro, Uuuh, es, todo, es que todo, aparte del terremoto todo, todo, Tengo que decir todo, todo. que ayer hacía un viento Pero brutal, o sea, parecía que iba a venir un tifón Dios, mamá, me cago en la leche Me cago en la leche Uuuh, no. Vale. Eh, la verdad es que Esto no hace ningún tipo de gracia Para que veáis que ayer más o menos Llovió, Mirar, eso eso, eso, eso es agua Vale, que está justamente ahí Así que, y mira cómo queda Toda la casa, tú reventada no lo siguiente chaval pero bueno vamos a esperarnos a la noche a ver qué es lo que pasa pero estoy aquí viendo desde aquí a, a, a, en la casa llamar, a ver, llamar a la policía mira, o algo Ahí arriba y, hay una grita gigante harta no es peligroso, no, es peligroso, no, es peligroso. Y, y vamos a ver lo que pasa vale justamente está viniendo la policía así que vamos a bajar a hablar con ellos vamos a hablar con la policía esto sigue totalmente igual que antes así que no vamos, nada. vamos Cuidado, chicas, Hola, buenas Policía de Sí, dígame Venía a entregarle una carta porque bueno, ya sabe usted que hace un par de meses una casa, cuando bueno, tuve un pequeño derrumbamiento Era para informarle de que, bueno, coja esta carta de aquí Háganme caso y léala porque tienen 24 horas para salir de esta casa Como que 24, ¿Cómo que 24 horas Eso no es legal Es nuestra casa, esta Yo lo siento mucho, yo tengo de arriba Así que nada, no tengo más que decir simplemente que lea la carta Y en 24 horas hasta luego, que vaya bien, adiós vamos a leer la carta Vale, no no la vamos le a leer la carta porque la verdad es que no me hace absolutamente ningún tipo de gracia nada de lo que está pasando, la verdad Seguimos teniendo toda la casa reventada con capas tenemos la casa, bro, que aquí fue sé. La verdad es que no me gusta esta nada, pero bueno, es lo que hay Vamos a leer la carta y vamos a ver lo que está pasando Que yo no me voy a ir de ningún sitio porque me lo diga un policía o me lo diga quien sea O el rey de España, venga aquí, me lo diga bro es mi casa y me quedo aquí Si se derrumba pues mala suerte para mí es mi decisión quedarme aquí tío Estás loco, si se derrumba esto te vas a morir pero bueno la cosa es que mira bueno está la está censurado está la todo censura, pero mira cuántos putos papeles mira, wow. mira Cuántos putos papeles chaval. ¿eh? Aquí, y papeles y papeles y papeles y papeles y papeles. Pero bueno, el caso es que voy a leer absolutamente todo. Ver, estos son papeles básicamente de la policía. Que aquí. Bueno, a ver, de la policía. Esto es una orden judicial, eh. Esto es más tocho, bro. Bueno, y una de hecho, de es un acta bastante gorda hecha por un juez. O sea, esto ¡Wow! es muy. Tocho. bro! Madre de Dios. Mira, hay fotos hasta de Como nuestra de la casa, casa. O sea, <risa> fotos de todas las grietas, <risa> de todos los rincones. ¡Qué locura! No pero qué locura, o sea, literalmente, vamos, han estudiado al milímetro, en nuestra de casa han sacado de los vídeos, supongo, que hemos hecho, tanto en Instagram, tanto en YouTube, porque ya sabéis que más o menos hace dos meses nos dijeron que nos teníamos que ir de casa por también un peligro de derrumbe, pero aquí básicamente esto es una orden judicial de que mañana tenemos que abandonar la máxima house para siempre. Pero, pero, tú ¿sabes lo que significa eso? O sea, es como si literalmente, yo que sé, a cualquier persona que esté viendo este vídeo le dicen Oye, que mañana tienes que irte a tu casa, ¿sabes? Pero aquí literalmente pone que básicamente tenemos que abandonar eh, la casa por voluntad propia Es decir, que como no nos payamos, estamos bastante, vale. bastante vale. jodidos o sea, Porque sí, no sí, la que casa... No, no lo sé, hermano eh, Pero el caso Máximo Squad es que mañana vamos a tener que irnos de esta casa 100% Este es el último vídeo en la Máximo House Real que este es el último vídeo que vamos a grabar aquí este es 100% el último vídeo que o sea, vamos a grabar ¿me estoy aquí? diciendo que es la última vez que estoy en ese sofá? Sí, así que ya podéis empezar A preparar las cosas porque mañana 100% nos vamos para siempre pero, pero tú sabes que este ha sido como el inicio De nuestra... De pues nuestra ha sí, sido tío. el inicio, ha sido el inicio, pero... De la máxima 4 se ha iniciado aquí, tío, o sea... Escúchame, yo qué sé, tío, las cosas inician tío. Y las cosas acaban Por lo cual este va a ser el final De esta preciosa casa Así que yo me voy a ir a buscar a Martina Le voy a decir a Martina que se acabó que no te puedo decir absolutamente nada más. Porque es que literalmente la policía nos ha dado una orden vale, policial Esto ya no es la policía, esto es un juez de verdad. Que básicamente no podemos estar en esta casa. Y si un juez nos dice que no podemos estar en esta casa de aunque tú te quieras quedar, es que va a venir la policía te vas a quedar. No, claro que me quiero quedar, tío, y, punto casa, y yo tío. No, no pienso pero... jugármela por Martín. Vale, escúchame. ¿sabes? Vale, yo muy no bien. Nos nos vale, Martín. Nos vamos de aquí, vale. Nos vamos de la Máximo House. Perfecto. ¿Qué quieres? ¿Dormir otro día en un puente? ¿Colarte en un barco? No, no ¿Colarte sé. en la Torre Eiffel? No, no ¿dónde? lo sé. ¿Qué hacemos, pero tío? Mañana veremos absolutamente todo a las 8.40. Vamos a ver lo que pasa mañana pero mañana nos vamos a tener que ir a donde sea yo me voy a ir a buscar a martín y se lo voy a decir Vaya movida, que mira el Maximum Squad, es que todo, todo, todo, todo Todo todo esto sigue estando igual De reventado, todos los libros tienen Se suelo pero bueno, voy a buscar a Martina A ver dónde está, para decirle que bueno Creo que ya se va a poner a llorar porque Esta es la última vez que grabamos algo En la Máximo House, bueno oye ve tío Pues quedamos al final, tú Alberto y yo solos aquí Con un problema de que literalmente máximo Squad, esto es un mensaje que os quiero dar yo Se acaba una etapa, se abrirá Alguna nueva, no sé ni dónde Ni cómo, ni cuándo Se cuando. supone que se abrirá una nueva, obviamente no nuestra idea es irnos todos juntos a vivir a otro sitio donde se pueda vivir y no se nos vaya a caer el techo. En esta casa hemos vivido muchas cosas bonitas, hemos vivido todo momento super guays. Sí, pero es que el problema es en un día dónde vamos a ir. ¿Martí? ¿Martina? Yo también he podido arreglar un poco esa parte, pero lo demás no. ¿Martina? ¿Martina? ¿Dónde está? ¿Martí? ¿Martí? Tampoco está aquí. Martí no me no, puse aquí, ya siempre creo que esté. Martina, en este baño tampoco. ¿No a no ver sé que de la habitación, Martina. ¡Ah, oh, mírala! ¡Aquí está! ¡Martina! Bueno, t -t tampoco está aquí creo Nadie nos va a querer alquilar nada Ni podremos comprar nada Nos va a tocar dormir a lo mejor cinco días en un puente otra vez Las opciones son Puente, colarnos en algún sitio Buscar una nueva casa en un día Cosa que es bastante imposible Porque chicos, para los que no lo sepáis Cuando vas a alquilar una casa o a comprarla Pues los trámites del papel y todo eso Lleva varios días e incluso semanas Así que muchas semanas Bastante difícil ver, hacer... el puente es ilegal Y colarte en casa de otra persona Pues nada, también sí. es ilegal Y a lo mejor, bueno, con mucho pues podemos acabar en la cárcel Pero bueno, a ver si se le ocurre alguna idea brillante Harta, no sé, estaremos pensando todos a ver qué, qué hacemos, lo único que os quiero decir Es que nos vamos a ir todos juntos Y que muchas gracias por todo el apoyo que nos habéis Dado en esta casa, de verdad, que nos habéis hecho Mucho más grandes de lo que ya éramos Madre mía, la hermoso, toda la habitación Súper mega ultra destrozada Martina, Marti Martina, ¿me escuchas? Vale, sí que es verdad que es un poco raro el tema Llamar Martina hermana Llamando a Martina hermana Para que es que la estoy llamando, pero... Usuario ocupado ¿Cómo que ocupado? Otra vez usuario ocupado No estoy entendiendo absolutamente nada Pero no me hace absolutamente nada de gracia Martina, que no está, o sea, es que no está Oye, Martina No es que no está por ningún lado Maximus Squad. Bueno, no tengo ni idea de dónde está Martina, pero bueno, ya la buscaré mañana. Por la mañana cojamos todas las maletas y todas nuestras cosas para irnos de esta casa. Te deciros que muchísimas, pero que muchísimas gracias por apoyarnos en esta etapa tan bonita. Pero es que la Maximum House, tal y como la conocéis, que es justamente esta casa. Se ha acabado por y para siempre. Espero que hayáis disfrutado de esta etapa. Han pasado muchas personas por aquí. Así que nada, máximo Squad. Como siempre os digo, yo soy harta Activar la alarma mañana a las 8 y 40. Porque creo que se va a liar pardísima. Aunque ya ahora mismo no estoy del todo del todo del todo contento y como siempre digo vive al máximo